Hola, mi nombre es Raúl López de iPhone Digital y voy a explicarte cómo puedes instalar Pokémon GO, como puedes ver que ya tengo instalado. Eh, te digo este tutorial porque todavía no aparece en la App Store eh, directamente el icono para poder descargarlo. Bien, lo que tenemos que hacer es entrar en la App Store, luego le damos a buscar a Ingress, que es una aplicación del mismo desarrollador. ¿Ves? Ingress. Elegimos este, esta aplicación, este juego, y luego vamos abajo del todo y vemos aquí que pone Apps del desarrollador. Hacemos clic aquí y como ves ya aparece Pokémon Go. Entonces, hacemos clic en Pokémon Go y le damos, eh, en este caso a ti te aparecerá instalar, a mí como ya lo he hecho me aparece abrir. Vale, pues este es el consejo de hoy para que puedas instalar Pokémon Go desde España. Da un like si te ha gustado el vídeo y suscríbete para recibir más notificaciones y trucos como este de Pokémon GO.